Módulo Académico de Aprendizaje, Hoja de Cálculo La herramienta Microsoft Excel es considerada como una de las más importantes y de mayor aplicación en todos los sectores de la industria, procesos administrativos, operaciones, logísticos, financieros, entre otros. Teniendo en cuenta la relevancia de esta herramienta, es de gran importancia que el estudiante adquiera las competencias y conocimientos específicos para que estos sean aplicados de forma práctica en diversas situaciones. Estas competencias profesionales le proporcionarán un perfil competitivo en el ámbito laboral, conocimientos que las empresas de hoy valoran considerablemente. Bajo el contexto personal, el desarrollar nuevas habilidades tecnológicas como aprendizaje del Microsoft Excel enriquece y dota las herramientas del estudiante para enfrentar diversos retos. El módulo está compuesto por dos unidades. La unidad 1 comprende conocimientos de la estructura de Microsoft Excel, gestión de datos, procesamiento, generación de información y análisis de esta. La unidad 2 está orientada a la visualización de resultados y toma de decisiones que le permitirán al estudiante modificar la realidad de forma objetiva. El desarrollo del módulo se realizará de forma práctica, aplicando los temas establecidos en hojas de cálculo con ejemplos prácticos, funcionales y orientados a la ingeniería logística. Bienvenidos. transformación, innovación